A pesar de haber tenido una historia sin partido hoy ya me cansé de ver cómo el tiempo se nos va sin pensar Por eso amigo mío me compró Que comiencias, que comiencias, comiencias, comiencias. Antes que comiencen, que comiencen, antes que que antes que comiencen, que que Sí, tanto bien, pero no es suficiente, se requiere.